¡Qué bendición que seas, mujer! Es lo que siento hacia cada una de ustedes y lo que reconozco que eres para este planeta, para cada planta, para cada hombre, para todos sobre la Tierra. Por eso, por eso estás llamada a ser guía de un proceso de restablecimiento humano parido por ti cuando también reconoces en ti misma que eres una bendición. Al aceptar que aunque no tengas hijos, también eres madre. Porque con tu poder, además de parir niños y levantar familias, también puedes parir propósitos y comunidades. También puedes parir formas de pensar, actitudes positivas, conciencias. Y con todo esto, ayudar a una persona a nacer como un superhumano. Así lo dice en las profecías, así lo enseña la sabiduría ancestral, de la que todos venimos, pero que olvidamos. Dice que eres la matrona, eres la sabia y sabedora, eres la abuela y sanadora. Eres la bruja con la magia para conectar con la tierra y cuya luz aterrorizó las tinieblas de un patriarcado invasor que te quiso atropellar con miedo, con ignorancia. Que te sembró la falacia de una inexistente debilidad o incapacidad que te puso a pensar y a hablar de belleza cuando tú eres la belleza. Varones, la realidad, la verdad. Lo más inteligente que podemos hacer es reconocer cómo ellas nutren nuestras vidas. Cómo la guían y la llenan de sabiduría y en ello identificar que nuestro buen vivir está ligado a sembrar en ella nuestra mejor semilla. Sembrarlas con la mirada y con la sonrisa, sembrarlas con la palabra y con la caricia, cultivarlas con respetarlas, con escucharlas y con jamás dejar de amarlas. Es un proceso de todos el encontrar el restablecimiento y la transformación que nos haga vivir de esta agonía que llamamos rutina, que nos rescate de ella y nos vuelva a conectar con lo que de verdad es la vida. Gracias mujer. Cada día busco seguir y escuchar mi corazón y lo que me dice es que lo que necesito para llegar allí lo puedo aprender de ti cuando escuchas el tuyo, cuando lo sigues, cuando se hacen uno, cuando se hacen una. Cuando vives desde él y te levantas con la dignidad de lo que eres. Con la dignidad de tu sonrisa, con la dignidad de tus pechos, de tu cabello, de tu vagina. Cuando te levantas con la dignidad del poder de parir, de poder gestar y de poder guiar. Cuando te levantas fuerte y te proteges como leona y no permites que te ahoguen en ilusiones y en sentimientos. Cuando amas puro, libre, fuerte, sin miedo. Cuando tu ternura, calor... Caricia, alegría y voz, tus miradas y cada acción son la identidad inquebrantable y vehemente de tu esencia libre, del poder universal que decidió sembrar en tu vientre lo indescriptible, lo potente y a la vez sensible, de lo que todos quisiéramos sentir siempre, de lo que como humanidad carecemos, pero que en ti siempre ha estado presente. Gracias mujer, vuelve a ti y cree en ti. El mejor tesoro escondido es el escondido en lo profundo de lo que significa ser tú. Eres ella para él, para el padre de la vida, para el padre de mi corazón que gracias al poder que tiene tu vientre tiene una fuerte relación contigo. Y por eso es tan poderosa tu intuición, la que todos necesitamos ahora, la que tiene que despertar para despertarnos de la ilusión. Gracias a ti por la vida, gracias a la vida por ti.